de eso, dice. ¿Por pues es que todo es un mexicano. A la diana fue este. ¿Eh? A la diana fue a La diana fue estos son los Esto es lo que... Pero es chulo. Los... Pues sí, este no es el que te chulo. Ahí está. ¿Y ¿sí sí. los cuidas, Lo cuidás. Es un chulo, ¿verdad? Es un chulo esto. Sí, pero es día... Sí, sí. Pero no tienen, ah pues pero quesitos, ese es chiloso, y, y solo estaba esto pero lo decía. Si, sí, decía, no. solo este, ¿sí? ¿eh? de, de, esto. Te voy a ver como metade, eh. Estos son todos chiles, pero yo creo que comételos con cuidado. Voy a ver como metade, eh. Es son los que tiene chile, la sí, Diana pero, es lo que existe. Sí, pero voy a ver como metade. Vayan, ya llévatelos pues. Y cuidado, mira, no, Ay, no, cuidado. no, me no, a decir que, que te sentís mejor con, con el aire No, ya no, ya no. Te sentís el no, aire. No, no. a decir de la calle de la info del aire que perdiste de la info de la todo el aire, todo el aire ¿Y que la lo de la info de la info de la vos no me dijiste que el quesito, no me dijiste, de no info de la info de la info de la info de la info de la info la info para, para... para... para hacer el que sea, para... para, para, para, para el programa en cualquier lugar Y entonces tengo que hacer como hacer para... para... ¿cómo para detectar cualquier instrucción y que, y que... cambie la dirección como tiene que Ah. Sí. Sí. Ah. Pero, pero es lo que te sí. digo el sistema sí. tiene que detectar donde dónde está, dónde está, dónde está dónde está libre la memoria y tiene que alterar el programa para que, para que tenga esas direcciones en vez de la, de la que tenía o sea que si, si tiene la dirección la base de claro le tiene que sumar la dirección donde lo ha cargado a donde empieza cargando imagínate pero tiene que quedar bien le puedo echar agua para que baje hermano le puedo echar agua para que baje vos? para que, para que veas dónde está no jodas le no haga... voy a dar comida buena vista. ¿sí? imagínate entonces para empezar, para, para empezar lo que necesito es de la máquina y es un programa que esa saltado, imagínate. Yo te, tengo que modificar todas las funciones que he hecho. Le tengo que poner un diseñito a cada, a cada dirección que tengo que cambiar. ¿Y entonces? Bueno, no, no sé. Vamos a ver lo que hay que hacer. Pero entonces eso me tengo que poner a hacer un rato. Unas dos, tres horas, imagínate. Tengo que hacer eso. Está bueno eso. a para que... Imagínate. La planta está bien bravo porque dijo que no duró nada, bien molesto está porque bien cara esa planta. Pues sí, pero imagínate ahorita por apenas he, he hecho una copia del programa que tengo que cambiar y ahora, hasta ahora tengo que empezar, imagínate cuánto me tardé solo por hacer una copia. Sí. Y que me tardé un poquito bastante. Yo no sé de empezó. Desde, desde que te dije que tenía que, que cambiar el programa y agregar la tabla, ¿no? Y que, pues sí, pero entonces me tardé un poquito bastante. Más o menos. Ya ves como cuesta. a creo. Mira este gran frijol Ay, imagínate, mami. Yo creo que ahorita... Yo creo que desde, desde que te di la, la vez pasada... Yo, yo creo que me dormí solo... Porque, porque se me ocurrió... Se me ocurrió cómo hacerme ahora ese código, porque... El código ese, porque yo creo que... Que, que, que, que digamos, puedo ponerle puedo poner el programa que, que se dice que, que si la, la, la dirección inicial es cero entonces que, que lo reubica, pero si no es cero entonces que no lo reubique. pero, pero ya está, imagínate, y, y solo por eso me he dormido tanto tiempo, solo para que me ocurra eso, y entonces, ¿qué voy a hacer de eso? Si no confado, te pero pero, pero, pero, pero así, así puedo dejar el programa de dos formas, lo puedo dejar como está al principio, y le puedo agregar eso de que lo reubica si quiere y entonces, no. imagínate, o sea, que puedo hacer que... Que, que siga funcionando simple, que funcione más y, y imagínate, que, que le Imaginate, solo por agregar la, la cosa que quede bien bonita No he dormido tanto tiempo y entonces Ya está bueno Pero me he tardado bastante que me ocurra eso pues. Pero, pero, pero ya con eso me va a quedar bien chido Ay pues, cabrón Mira este Quizás tres o cuatro horas me he tardado ha eso A este como le tocaba hizo, No le puso nada Quizás pongo a nueve a como tres o cuatro horas ¿Así? Ah, ah, que, ¿Por tal de que las cosas te olviden? No, creo Bueno, pero entonces y, y está bueno eso de que hoy, hoy le trate de agregar aunque sea eso, eso que te digo yo que, que, que el sistema pueda reubicar un, un programa a donde quiera pero el único problema es que tengo que escribirle cabal, cabales etiquetas a donde están los las direcciones que quiero que cambie Porque si no, no va a funcionar ¿Y cómo va para que definir la dirección Pues sí, en algunos casos voy a tener quizás que ver hasta Hasta cómo, cómo es la estructura de la dirección, para, de, la, de, la, de la instrucción para, para hacer referencia al, al, al punto cabal en donde está el en donde está la... la, la, la dirección y entonces, pero, pero imagínate, tengo que ver las instrucciones y, y, y también... por lo menos le voy a agregar... le voy a agregar un... un código ahí para que porque puedo, puedo... hacer que, si, que si, si... si dice que es cero la la, la... la base del programa, entonces que lo reubique y si no es cero, entonces que no lo reubiquen, y entonces, ahí está bueno, pero eso lo que le voy a agregar es lo más simple posible, pues. y entonces, pero le voy a tener que agregar un montón de etiquetas a todo el, a todo el programa, a, a, a donde hay una, una, una dirección tengo que agregarle un, cómo se llama, un, un, un etiqueta y, y agregarle una tabla para que la busque y le sume la, la dirección en la, en la que lo ha suma, lo, lo ha puesto pero Como he no sé como no sé cómo cómo cómo hacer realmente un, un programa que reubique aunque sea así a mano voy a empezar y ya cuando cuando de tanto hacer eso a mano me dé cuenta puedo podría hacerlo podría hacerlo automático pero y entonces ¿Y, y, y? Vale, estoy sí. creando, pues. o sea, la ¿De algoritmo? Que se haga lo que se toque. Pues si lo ideal sería que, que mire cada instrucción, que, que, que, que, ¿cómo se llama? que conozca todas las instrucciones y que mire qué instrucción es, así con, con el off con el ya sabemos, y que después de ver el off busque cabal, busque cabal, cabal dónde es, dónde está la dirección de forma dinámica. Eso sería lo ideal para adentrar. Es casi compañero como un emulador, porque tiene que tener todas las toda la instrucciones la que, la que existen de, de del CPU. Y entonces... Pero está bueno. Uh, está uh, bueno uh, estar con él. Imagínate. A mí también se me está ocurriendo. No solo hacer una tabla para reubicar cosas, sino que datos. O sea que... Que, que si es código, pongo pongo pongo la dirección de la instrucción en, en la tabla de, de, de reubicación de códigos. Y si es datos, la pongo en la, en la tabla de reubicación de datos. O sea que, que así puedo poner hasta hasta manualmente lo, las direcciones de, de las instrucciones que no reconozcan en la, en la tabla de, instru, de, de, de, de reubicación de datos. Y entonces, está bueno eso. Pero entender lo que te digo. Lo, lo que te digo. Ah, claro. Pues ahí buscar ese Buscar ese dato que, que hoy lo que me está ocurriendo es, es poner, poner, poner, ¿cómo se llama, la, la, hacer dos tablas, una de código y de datos para reubicar. Y así si no reconozco una instrucción, solo pongo la dirección de la instrucción en la, en la tabla de, dat, de reubicación de datos y ya funciona. Sí, bueno. Pero imagínate, tengo que, todas las ideas. Imagínate cómo se va a hacer todo. Fuck, oh